Nos acompaña nuestra querida amiga Antonia Santana, ella es politóloga, ustedes la conocen muy bien, y con ella vamos a tratar de desentrañar lo que está pasando en este país. Buenos días, Antonia. Qué bueno. placer, como siempre, tenerte acá. Cuéntanos. Antonia, ¿cómo ¿Qué? estás? Muy bien, muy bien. Y más aquí en este equipo aquí, que, que está puntero en la mañana. Ah, ¿Cómo tú describirías la, las incidencias de todos estos acontecimientos que están ocurriendo en la sociedad dominicana, estas marchas, eh, los partidos por un lado, la sociedad civil por el otro, ¿cómo tú, cómo tú vislumbras, cómo tú puedes sacarle a esto alguna punta importante, digamos, a esta madeja? Eh? Mira cómo, cómo es la política. El otro día eh, yo estuve aquí y sí. estábamos en un, un escenario preelectoral, como es ahora, aunque... Hay muchas otras cosas. Y decíamos la realidad que se vivía de la campaña, de todo lo, lo que estaba pasando. Sin embargo, ahora hay muchos ingredientes nuevos en la coyuntura, porque las coyunturas eh, vienen, tienen todas las atenuantes, pueden pasar, pueden trascender porque depende de lo que en una coyuntura pueda eh, suceder. Ahora tenemos, a raíz de lo que todo el mundo sabe, que pasó, la sorpresa del año del país y del mundo, porque ha sido un hecho inédito y muy evaluado y criticado a nivel internacional, inclusive, de la suspensión de las elecciones. En ese... En ese panorama rápidamente han surgido elementos como el elemento movilización que ha nacido de la juventud de un conjunto de jóvenes y que ha ido creciendo y que ya hemos visto que en el mundo se ha sembrado una semilla. El otro día vimos muchos países y decíamos ¿y qué de nosotros? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando en Chile, en, en Colombia y en otros países, en Europa, inclusive las demandas que hay globales del movimiento obrero de mucho Y aquí no estaba pasando nada. Está pasando y yo creo que hay que aprovecharlo. Ha habido un descontento ciudadano con un elemento político que no es un elemento reivindicativo, sino político de exigir, que lo que la democracia nos brinda, que es poco a las personas de ir a votar, de elegir unos supuestos representantes, pues se respete, se respete la Constitución. Y también ahí está el elemento de descontento global que hay en la parte económica del país, en el modelo económico y en la corrupción. Antonio. Que es un elemento que se ha trabajado desde hace más de dos años con el surgimiento de la Marcha Verde, que también surgió de la juventud y que se fue eh, creciendo y que en el momento en que quizás la juventud no se sintió identificada, muchos sectores también, muchos se han retirado. Es, es así, prevalece, porque son movimientos que surgen espontáneos y que pueden también durar un tiempo. Antonia, este, ¿se puede decir que lo menos malo que pasó... Algo bueno que ha pasado y es el despertar de los jóvenes. Es el despertar de los jóvenes. ¿Eso fue lo bueno? Lo bueno, ¿verdad? Sí, eso fue lo bueno. Lo mejor que pudo haber pasado eh, eh, en este caso. Pero Antonia, estamos acostumbrados a que no haya régimen de consecuencia. Yo particularmente creo que lo que aconteció aquí fue algo grotesco, algo espeluznante, asqueroso a la democracia y que debe de haber un régimen de consecuencia ¿Podemos nosotros esperar régimen de consecuencia eh, las, Los resultados final, finales, tú no lo puedes predecir exactamente. Creo que hay dos posturas en el país. Es la que se ha sustentado, que es más radical, que se pide que esa junta... No puede ser el árbitro que esa Junta debe de cambiarse. Sus suplentes también, porque se ha denunciado desde mucho antes que ha habido una injerencia completa en la Junta porque todos los miembros, en casi en su totalidad, pertenecen al partido de gobierno, porque los suplentes también, porque ya han demostrado que no pueden hacer elecciones, sin embargo, eh, se, adelantó a, se adelantaron todas las decisiones para que ya esté todo cuadrado y haya una selección en medio de un panorama que no garantiza que esas elecciones pues también sean limpias, que es lo que está demandando la juventud en este momento, lo que está demandando el movimiento que se va, se va sumando. Hay otra postura que es la de los partidos que no es radical porque en medio de todo, si se arreglan las cosas, si hay lesiones con el mismo panorama, pues se sienten bien. Por eso, eh, ayer se evidenció una división en el movimiento que hubo, porque la, el movimiento ciudadano no participó en la marcha. Pudieron ir jóvenes, pudo ir, eh, porque de hecho fue muy concurrida. Hay una sensibilidad grande y los partidos movilizan todos los sectores, que yo entiendo que una de las cosas que debe de trascender ahora en estos momentos es también eh, seguir integrando, porque una parte de la juventud que es aquella que no puede ir a la escuela, que no puede ir a una universidad, porque el sistema le ha negado la oportunidad de muchas maneras. No hay que decirte no vaya, pero si no se crean las condiciones para que tú como ciudadano puedas hacer el sistema educativo completo, entonces te está excluyendo. Y esa parte yo creo que, que es importante que se integre. Antonia, entiendo yo, se ha querido desvirtuar eh, lo que ha estado pasando con la participación espontánea y masiva de la juventud. Y desde el gobierno queriendo llevar un discurso de que no se dejen eh, engañar, de que eso es la oposición, de que todo eso que se está dando si se quiere es mentira y que es dirigido por gente que no es del gobierno. ¿Qué tú puedes decirnos sobre esto? Bueno, ¿Es yo, cierto eso que es la oposición que está en eso? Eh, yo creo que la oposición está haciendo su trabajo en términos de lo que es eh, actuar en la coyuntura. Ahora, yo pienso que el movimiento eh, no está trabajando exactamente con, con esa postura y por eso se ha diferenciado, han surgido tantas expresiones del pueblo, de la juventud, Sí. que han dicho de mucha manera, han utilizado todas las redes para que eh, para expresarse. Yo pienso que no hay quien tenga ese poder de coartar la libre expresión de la gente. Eh, no podemos decirle a la gente no lo haga. Ahora la, eh, hay que, en este momento, el Estado y digo el gobierno en sí, lo que debiera es, es eh, estar buscando una respuesta que es lo que quiere la gente. Yo no creo que con las elecciones esa respuesta esté eh, dada. No creo que se resuelva. Y yo creo que la gente lo que tiene es que no llevarse de lo que dice el gobierno, porque si usted cree, piensa y usted ha entendido y se ha empoderado, actúe, que esa es la manera de procederse para eh, una persona empoderarse y visibilizarse yo pienso que la juventud se está visibilizando en la manera en que se ha sentido afectado y ha aprovechado todo lo que tiene en su medio, en sus recursos, que son las redes sociales que hemos criticado, que son malas. No, nada es malo, todo depende del contenido, inclusive lo que tiene que ver con la música, con todo lo que se ha trabajado, los rap, las expresiones. Creo que eso es importantísimo. Con relación a todo a todo esto, eh, y específicamente al pedimento de la renuncia del Pleno, de la Junta Central Electoral y su suplente, ¿cuál sería la mejor opción, Antonia? Y con relación a la investigación, te dice que el gobierno debe dar respuesta, eh, partiendo de que la culpa se le ha indilgado al, al al partido de gobierno, pudiera entonces, y ahí le hago la, la dos preguntas juntas, pudiera entonces el gobierno... Eh, ¿Emitir, por ejemplo, hacer alguna investigación y se le, se le va a creer? Claro que no es creíble. Mm -hmm. Yo ni siquiera en los organismos que se ha puesto en manos, porque han demostrado también en otros países que son parcializados, que no tienen… Se dice la OEA. La OEA, mm -hmm. la USAID, todo el que ha intervenido, son, son organismos par parcializados que han demostrado que en otros países se han puesto de lado de los intereses, no de las grandes mayorías, sino de las personas que dirigen del poder. Entonces en ese sentido eh, pienso que habría que buscar una solución más profunda más más creíble para darle una respuesta a la gente en este momento. ¿Cree oportuno la propuesta de Leonel Fernández la oposición de aquel del diálogo con el liderato político nacional para buscarle una vía una solución menos traumática. Pienso que el liderato político se ha remitido a lo que son partidos. Y pienso que en este momento la lucha tiene unas dimensiones mucho más amplias. Pienso que hay que oír a la gente. La gente no está expresada ni en los partidos que están, ni está expresada en lo que es, en las, son las decisiones que se vienen tomando de la Junta. Entonces hay que también, ese movimiento yo pienso que debe de pasar un poco más allá, hacer unas propuestas también para que se pueda llegar a un diálogo. Señores, la genialidad del pueblo dominicano no tiene límite. Yo no sé si esto lo hicieron aquí, pero me parece que puede ser, puede ser. Yo no sé si ustedes vieron, estoy buscando y no lo encuentro. Yo sé si ustedes vieron una aplicación, que es la cacerola. <risa> El cacerolazo, sí. <risa> eh hicieron una aplicación, no. sí, una aplicación sí. de, de, de una cacerola para, para tener móvil. Sí, y tú genial. le das y suena igual a una cacerola. ¡Tan, tan, tan, tan, Se le puede genial. poner una bocina y creo Exacto, que es una buena genial, aplicación. Genial. Muy, muy. Hoy lo vamos a hacer entonces con la bocina la Aplicación de la es cacerola, eso es increíble. Oye, este es un, este es un país sí, de claro, genios. Claro, claro. las manifestaciones para cerrar, no para cerrar las manifestaciones. Vamos a recoger con Antonia porque sí, sí. Las manifestaciones en los diferentes puntos del país? que continúa hoy eh, en, el, en la tarde? También habrá en ese sentido, orientanos y a la gente que nos ve ¿Qué continúa? ¿Qué hay? Bueno, el, el pueblo el país se mantiene movilizado eh, aquí tenemos un lugar que es el, el Parque de los Mártires y están también las personas que se mantengan atenta porque se está convocando hoy a un bocinazo a las 12, a las 12. y también eh, ayer por ejemplo lo de los cacerolazos que fueron eh, creo que tres veces al día fue muy importante. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. oye las cacerolas. Eh, ponla eh. para que la gente vea en cámara Ahí cómo está se la, ve la, la aplicación <risas> de la cacerola. Sí. Eso debe ser un gif, un gif animado. <risa> Mándamelo, Francis, para el mediodía sí, sí, sí, sí. Eh, Tony, entonces al mediodía el llamado <risa> un, un toque ay, de bocinas ay, eh, ay. yo le voy a hacer una anécdota de las cacerolas en los comienzos de los 90 que sí. los cacerolazos se hacían sí. a las 12 y media a la una y salían todos los barrios uh -huh. nosotros cogimos un cucharón y una cacerola de mi mamá uh -huh. de esas olla que son de aluminio fino yeah. y comenzamos ahí that, tín, that, that, déjeme decirle que a mi casa llegó el tallo del cucharón <risa> y el ruedo así de la olla. Y la doña, <risa> ¿no? <que> no agarró. <risa> Oye, <esa doña. risa> dijo, mire, usted va a tener que comprar esa olla. <risa> a 20 días hay para buscar concertación, buscar garantías para que se puedan hacer unas elecciones limpias. ¿Será eso posible? Creo que el gobierno quiso picar adelante para que para estrechar ese espacio. Pero, pero a, cuando a, un país Pero quiere... en ese mismo tiempo, Antonia, para que me re, nos responda a los dos, en ese mismo tiempo, ¿habría posibilidad de cambiar el estado de situación en el sentido de la Junta, el árbitro? ¿Qué es qué es más pernicioso para la sociedad, a tu juicio? Sí. Bueno, es que eh, hay si, si se, se ponen los intereses para eso, se puede hacer, porque... Se pueden llegar a muchos otros acuerdos Que realmente garantice Porque el problema no es la prisa El problema es garantizar bueno. Que este pueblo pueda tener Una vía de expresarse Y poder llegar también Pues a elegir un gobierno Que sea lo menos traumático Dentro de lo que es el sistema democrático Antonio, Que pero tiene muchas hacer? limitantes Estamos ta en el limbo todavía ¿Qué hacer? Buscar un grupo de, de, de personas notables Que acompañe a la Junta sacar que eh. o sea, ¿Qué hacer? Esa podría ser una buena solución. Porque es lo que yo hay creo. Que, hay, que que discutir, mismo, como, hay que horrible. discutirla. Hay no, que... El, ah, ripino, el mismo de la... Es de, que, de no, la, de de la puta Catalina. Tú lo puedes proponer. ¿Los claro. notables lo pueden proponer ustedes? Eso sí, son los notables que a ti te interesan. Exacto, tú lo propones. Tú lo propones. ¿Tú lo propones? Vamos a ver, Antonio. allá para ver, <risa> okay. eh, Yo pienso que eh, toda la salida pues tiene que ser discutida. Aquí hay sectores que han demostrado que no resuelven los problemas porque hay muchos intereses en muchos sectores, entonces no podemos poner en manos de las personas que están interesadas en lo económico en sectores, en decisiones para que les respondan a este pueblo y eso hay que discutirlo porque entonces luchamos para nada bueno. como ha pasado muchas veces Gracias bueno, Antonia Santana está. por participar con okay. nosotros en su programa de mañana